Hola, espero que te encuentres bien. Soy el profesor Ezequiel Cuevas. Te quiero platicar de uno de los temas que más me fascina, la división con punto decimal. Antes de comenzar, repasemos unos conceptos básicos. Aquí tenemos una división. Esta figura se llama galera. Dentro de la galera va el dividendo. Aquí va el divisor. El residuo, el, el, el resultado se llama cociente. Y este se llama residuo. Para hacer una comprobación. De una división tenemos que utilizar una X grandota. Aquí vamos a sumar todos los dígitos del cociente. Aquí vamos a sumar todos los dígitos del divisor. En esta parte, en esta área, vamos a multiplicar cociente por divisor. Y al resultado le sumamos el residuo. En esta área vamos a sumar todos los dígitos del dividendo. Para poder hacer divisiones tienes que saber multiplicar y restar. Para poder hacer una división veamos el primer ejemplo. 700 entre 3.5. Tenemos un punto decimal. Este punto lo vamos a recorrer hacia la derecha. Como en el divisor lo recorrimos una posición, en el dividendo lo tenemos que recorrer una posición. No se ve el punto, pero se encuentra aquí y... Lo recorremos una posición. Y en ese lugar lo rellenamos con cero. Y nuestra división la vamos a reescribir de esta forma y nos va a quedar así. Va a ser 7000 entre 35. Como aquí tenemos dos dígitos en el divisor. Vamos a tomar dos dígitos del dividendo y preguntamos, ¿cuántas veces cabe el 35 en el 70? Cabe dos veces. Multiplicamos, 2 por 5, 10. ¿Cuánto falta para 10? 0 y llevamos 1. 3 por 2, 6 y una que llevamos 7. ¿Cuánto falta para 7? 0. Bajamos el 0 y preguntamos, ¿cuántas veces cabe el 35 en el 0? No cabe, subimos un 0. Bajamos el otro dígito. ¿Cuántas veces cabe el 35 en el 0? No cabe, subimos otro 0. Y ya terminó nuestra división. Ahora vamos a hacer la comprobación. Sumamos todos los dígitos del cociente. 2 más 0 más 0, esto es igual a 2. Y este 2 lo ponemos acá. Ahora vamos a sumar todos los dígitos del divisor. 3 más 5. Esto es igual a 8. Y lo ponemos acá. Ahora multiplicamos 2 por 8. 16. 1 más 6. Más el residuo. Más 0. Más 0. Más 0. Más 0. Y esto es igual a 7. Y lo ponemos aquí. Y después sumamos todos los dígitos del dividendo. 7 más 0 más 0 más 0. Y esto es igual a 7. Como este dígito y este dígito son idénticos, nuestra división es correcta. Estos dos pueden ser diferentes o pueden ser iguales. No hay ningún problema. Pasemos al siguiente ejemplo. 178.5 entre 3.0. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Vamos a recorrer los puntos hacia la derecha. Como ambos lados tienen un solo dígito después del punto decimal, los recorremos. Una sola posición. Este lo pasamos a este lado. Y reescribiendo nuestra división. Nos va a quedar así. 1785 entre 30. Y preguntamos. ¿Cuántas veces cabe el 30 en el 17? Pues no, no cabe. Entonces tomamos otro dígito del dividendo. Y preguntamos. ¿Cuántas veces cabe el 30 en el 178? Cabe 5 veces. Y multiplicamos 5 por 0, 0. ¿Cuánto falta para 8? 8. Multiplicamos 5 por 3, 15. ¿Cuánto falta para 17? 2. Y bajamos el 5. Y preguntamos ¿Cuántas veces cabe el 30 en el 285? Cabe 9 veces. Y multiplicamos 9 por 0, 0. ¿Cuánto falta para 5? 5 Multiplicamos 9 por 3 27 ¿Cuánto falta para 28? 1 Como todavía tenemos dígitos En el residuo Entonces ponemos un punto Y ponemos un 0 Esto se hace cuando ya no hay más dígitos que bajar Y preguntamos ¿Cuántas veces cabe el 30 en el 150? Cabe 5 veces y multiplicamos 5 por 0, 0. ¿Cuánto falta para 0? 0. 5 por 3, 15. ¿Cuánto falta para 15? 0. Y ya terminamos la división. Vamos a hacer la comprobación. Sumamos todos los dígitos del cociente. Sin tomar en cuenta el punto. Y esto es igual a 19. Como termina en dos dígitos, lo sumamos de nuevo. 1 más 9 es igual a 10. Como termina en dos dígitos, lo sumamos de nuevo. 1 más 0 es igual a 1. Y este 1 lo ponemos ahí. Ahora vamos a sumar los dígitos del divisor. 3 más 0 es igual a 3. Y lo ponemos acá. El siguiente paso es multiplicar cociente por divisor. Y es 1 por 3, 3 más el residuo. Y este es igual a 3. Y lo ponemos en este lugar. Después vamos a, a sumar todos los dígitos del dividendo. 1 más 7 más 8 más 5. Y esto es igual a 1 más 7, 8. Más 8, 16. Más 5, 21. Como terminen dos dígitos, los volvemos a sumar. 2 más 1 es igual a 3. Y lo ponemos acá. Con esta forma vemos que este dígito y este son idénticos, son iguales. Nuestra división es correcta. Último ejemplo. Vamos a dividir 7.8 entre 3. Bueno, como ahora tenemos... El punto decimal dentro de la casilla solamente lo vamos a recorrer hacia la derecha. Y lo recorremos una posición. Aquí no tenemos punto, pero aquí se encuentra, aunque no lo vemos. Y lo recorremos una posición. Y en este lugar, ponemos un cero. Al reescribir, nuestra división nos queda de esta forma. 78 entre 30 y preguntamos ¿cuántas veces cabe el 30 en el 78? cabe dos veces multiplicamos 2 por 0, 0 ¿cuánto falta para 8? 8 3 por 2, 6 ¿cuánto falta para 7? 1 como ya no tenemos dígitos que bajar ponemos un punto y agregamos un 0 y preguntamos ¿cuántas veces cabe el 30 en el 180 cabe 6 veces. 6 por 0, ¿cuánto falta para 0? 0. 6 por 3, 18. ¿Cuánto falta para 18? 0. Y ya nada más hacemos nuestra comprobación. Y sumamos todos los dígitos del cociente. 2 más 6 es igual a 8. Y lo ponemos aquí. Ahora sumamos todos los dígitos del divisor. Y es igual a 3. Y lo ponemos acá. En esta parte vamos a multiplicar. Cociente por divisor. 3 por 8. 24. Y sumamos los dos dígitos. Más el residuo. 0 más 0. Y esto es igual a 6. Y en esta parte vamos a sumar todos los dígitos del dividendo. 7 más 8. Esto es igual a 15. Como termina en dos dígitos, los volvemos a sumar. 1 más 5, esto es igual a 6. Y aquí ponemos el 6. Como estos dos dígitos son iguales, nuestra división es correcta. Te voy a dejar unos ejercicios para que practiques. Si tienes alguna duda, ponlos en los comentarios.